Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un tutorial y es de cómo eh, podemos manipular nuestro teléfono aún teniendo el táctil totalmente destrozado, ¿listo? Lo único que vamos a hacer es usar un dispositivo como este, en mi caso la entrada de mi teléfono es tipo C entonces compré un convertidor de eh, USB a C, ¿listo? Entonces vamos a conectarlo aquí en el teléfono una vez lo conectemos va a quedar así como está aquí, mirenlo aquí. Y aquí vamos a conectar el mouse. En el caso mío yo ya he conectado aquí la entrada, el, el dispositivo el, el, el, del mouse. Porque mi mouse es inalámbrico. Si ustedes tienen uno alámbrico pueden conectarlo directamente. Entonces yo voy a mover aquí. Miren que aquí se mueve y aquí puedo mover la pantalla sin ningún inconveniente. Este es, un, este es el, el primer truco. ¿Listo? Puedo mover la pantalla sin ningún inconveniente. Puedo abrir Google Meet. Miren que ahí lo abrí. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a, hacer, eh, a mostrarles el otro truco. ¿Cómo mover este dispositivo? ¿Cómo mover el táctil? del ¿Cómo manipular el celular? Aún estando en este estado desde el computador en caso de que no tengan eh, tengan un solo mouse y quieran usarlo desde el computador entonces voy a cerrar aquí bueno entonces vamos a hacerlo les voy a mostrar la forma de cómo hacerlo desde el computador ahí ya he conectado el cable usb tipo c al computador está conectado al computador entonces yo simplemente voy a dar clic en esta aplicación que tengo aquí la cual se la, eh, les dejo el video en la descripción del tutorial para que ustedes la creen es una aplicación gratuita la creamos nosotros mismos y aquí yo puedo manipular el, el celular sin ningún inconveniente miren acá subo y bajo el mouse y miren aquí simplemente la ejecutan y listo se los voy a dejar la, voy a dejar, les voy a dejar el video en la descripción del tutorial para que puedan hacer esta, realizar esta opción también listo aquí pueden activar la cámara pueden abrir en google play si quieren Miren que acá también abrió, es el mismo. Esto es algo sencillo que también les sirve para sus videojuegos si quieren jugar desde el, eh, el computador usando el teléfono. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.